Hola qué tal queridos amigos, feliz domingo para todos, vamos a darle gracias a nuestro Señor por este día que nos regala, sea también una oportunidad para encomendar nuestros proyectos, nuestras intenciones, orar por nuestro país, pongámoslo en las manos de Dios, vamos cada uno en un momentico a orar, a hablarle a Dios, a encomendar nuestra necesidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a meditar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 20 al 37. En el sermón de la montaña, prosiguió Jesús diciendo a sus discípulos, Les digo que si no cumplen la voluntad de Dios, mejor que los escribas y los fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Saben que se dijo antiguamente, no matarás y el que mate debe ser sometido a juicio Pero yo les digo Todo el que se enoje con su hermano Debe ser sometido a juicio Saben que está mandado No cometerás adulterio Pero yo les digo Todo el que mira a una mujer con malos deseos Ya ha cometido adulterio en su corazón También saben que desde antiguo se mandó No jurarás en falso Y le cumplirás al Señor todo lo que le jures Pero yo les digo Simplemente no jurar Basta con decir sí o no Ir más allá de eso es cosa del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Venimos los domingos meditando el capítulo 5 de San Mateo, que es el discurso de la montaña. Hemos escuchado en domingos anteriores la enseñanza de las bienaventuranzas, el domingo pasado la invitación a ser sabios del mundo. Y comenzamos ahora a ir meditando los mandamientos. Pero hay una consigna que el Señor nos propone, y es... Si no cumplimos los mandamientos, mejor, si no llevamos una vida mejor que la de los fariseos, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Y aquí está, queridos hermanos, la gran tarea, guardar los mandamientos por amor en una exigencia personal, en una exigencia eh, en la que nos proponemos agradar a Dios, buscar a Dios. El no matar, Jesús lo lleva más allá del solamente quitar la vida. El Señor nos, nos dice ponerse bravo, insultar, maltratar, ya es matar. Lo mismo que el adulterio, no es solamente cometer el adulterio, el acto, es desear también. Y lo mismo la palabra, eh, es basta decir sí o no, dice el Señor. Ahí está queridos hermanos, la gran tarea. Nuestra vida debe ser de honrar a Dios, de amarlo con todo el corazón, con toda el alma. Nuestra vida debe ser por amor, no es solamente cumplir la ley, es vivirla por amor. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Feliz domingo.